Tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo antes de que comience. Si te gustaría que el Tito Neox te regale el pase de batalla de la próxima temporada. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Mister de Neox. Y chicos, antes de empezar con el vídeo, quiero deciros una intro muy breve, muy rápida. Y es que, como ya sabéis, chicos, en la familia de la Neox Army tenemos el sponsor oficial de G2A, una página web donde puedes comprar absolutamente todos los juegos que existen en el mercado. Con un descuento de locos Así que chavales os recomiendo que le echéis un vistazo Tenéis el link en la primera línea de la descripción G2A una de las mejores oportunidades que tenéis ahora mismo para comprar videojuegos Pasando ya con el vídeo de hoy chicos, en el vídeo de hoy os voy a mostrar algo realmente muy muy muy tocho Algo nuevo que ha llegado al juego y es que hoy han metido una nueva actualización Vamos a repasar esa actualización y os voy a enseñar diferentes cosas que todavía nadie os ha mostrado en ningún vídeo Así que chicos si estáis preparados ya han salido parece ser los primeros teasers para la temporada número 3 Sé que muchos de vosotros tenéis muchas ganas de verlos Así que chicos, empezamos con el vídeo, no me enrollo más Ya sabéis, código Mr.DeNeox en la fucking tienda de Fortnite Para apoyar al canal Siempre código MrDneox Y ahora sí que sí chavales, empezamos con el vídeo ¡Chao! Chicos, antes de empezar con el vídeo Ya sabéis que podéis conseguir una skin de la tienda Totalmente gratis con cada vídeo Y es que chicos, hoy no va a ser diferente ¿Quieres conseguirla? Asegúrate de estar suscrito al canal ahora mismo, ya de ya tienes que estar suscrito con la campanita activada hermano En segundo lugar deja un buen like en el vídeo para que se posicione correctamente, en este vídeo como mínimo tenemos que llegar a los 10.000 likes Y ya por último coméntame debajo en la sección de los comentarios cuál es tu ID de Epic Games Una vez hecho todo esto ya estarás participando y empezamos con el vídeo hermanos, let's go Chicos estáis preparados para ver todos los cambios que deben estar llegando al juego Aparte de nuevas cosas que hemos encontrado en los archivos del juego Y es que esta última actualización ha traído muchísimos cambios Y además ha hecho que los jugadores critiquen bastante el juego por un hecho en concreto. Esta última actualización del juego, la de hoy, la que habéis podido actualizar hoy en vuestro propio juego, ha hecho que los snipers pesados sean nerfeados y que definitivamente la asistencia de apuntado de mando no exista. Los jugadores de mando ahora mismo están alucinando y todos los jugadores del juego de Fortnite se están quejando de que el Heavy Sniper ahora... Es una escopeta de feria Y es que hermanos, se han filtrado los primeros teasers de la próxima temporada número 3 Efectivamente, sí hermano, es así, es real, es verídico Los teasers han aparecido en los archivos del juego y los hemos encontrado ¿Quieres ser el primero en lograr ver todo esto para saber de qué va a tratar la próxima temporada? Pues te invito a que te quedes durante todo el vídeo porque este vídeo hermanos, no tiene desperdicio Empezamos de verdad chicos, mil cosas han sido reveladas de la próxima temporada número 3 del juego de Fortnite y lo que menos me gustaría ahora mismo es que alguien pensara que el título o la miniatura o algo en concreto es puro clickbait. Mentira hermano, en este vídeo vas a aprender cosas que no has visto en ningún otro vídeo y si no, espérate al final y después me comentas si tenía razón o si no. En primer lugar vamos a mostraros algunas de las skins que han sido encontradas dentro de los archivos del juego Algo muy rápido, tampoco quiero enrollarme en el tema de las skins Pero tampoco quiero saltármelo Así que chicos, damos una pincelada Y es que se ha encontrado que en los archivos del juego existe esta nueva skin llamada Ingeniera En, en inglés llamada Engineer Pero chicos, os digo algo todavía más secreto, esta skin ya existe dentro del juego y nadie se había fijado en ella Y es que si nos dirigimos a la habitación secreta del rey Midas Os podéis dar cuenta de que justo al lado de la mesita, bueno, justo encima de la mesita Existe esa misma skin en un cuadro ¿Qué es lo que relaciona esa skin con Midas y por qué Midas tiene una foto de esa persona en su mesita? ¿Será la pareja de Midas? Uh, hype. Pero si nos ponemos a pensar Yo creo más bien que esa podría estar Tratándose de la skin del próximo Pase de batalla en forma De teaser o en forma de easter egg ya que prácticamente nadie todavía se había fijado en ello. Y es que estoy 100% seguro de que a partir de este vídeo la gente empezará a fijarse muchísimo más en esa imagen y muy probablemente encontraremos esa skin en el próximo pase de batalla en el nivel 1 del mismo. La segunda filtración que tenemos acerca de las skins es que va a volver el caballero oscuro Pero no va a volver el mismo, sino que va a volver en versión femenina What the fuck? Una versión femenina de El Caballero Oscuro va a volver al juego de Fortnite muy pronto La mayor pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo en Fortnite es ¿Va a volver realmente el mapa antiguo de Fortnite a, el próximo, a la próxima temporada del juego? Y os puedo contestar a eso, hermanos Y parece ser que la respuesta va a ser que... No Y es que parece ser, chicos, que en el foro tan famoso de Reddit una persona que trabaja en Epic Games se dedicó a contestarle las preguntas más que más se repetían en el foro. Una de esas preguntas era ¿realmente podría volver el mapa antiguo al juego? Pues el trabajador de Epic Games nos acabó confirmando que no. No va a volver el mapa antiguo de Fortnite, pero ojo a esto. Y es que parece ser que el mapa no va a ser totalmente construido hasta el final de esta temporada. Así que no sabemos ni siquiera todavía cuáles van a ser las partes nuevas del mapa Así que podría estar sucediendo lo siguiente que voy a comentaros Realmente creo que Fortnite va a estar utilizando algunas de las texturas del mapa antiguo Pero dudo que vuelvan a meter parte del antiguo mapa dentro del juego Es decir, podrían estar utilizando algunos detalles de ese mapa para que nos recuerde a él pero no el mapa en sí Chicos, tengo algo que os va a dejar alucinando y es que los teasers de la próxima temporada han sido descubiertos Y es que como ya sabéis con cada actualización que meten dentro del juego Normalmente en los archivos del juego también se descubren diferentes cosas Diferentes cambios en el mapa que vayan a estar sucediendo en el juego muy pronto El foco de poder de este evento creemos va a estar sucediendo en la famosa agencia del juego Ya que los cinco bunkers que la rodean son los encargados de acumular toda la energía necesaria para el evento final de esta temporada del Doomsday. Como bien sabéis, la agencia es uno de los lugares más importantes de esta historia del juego y esto significa algo muy importante. Aparte de ser la casa oficial de Midas, uno de los personajes más famosos de esta temporada también se ha convertido, como bien he dicho anteriormente... En un lugar importante Por lo que está sucediendo a su alrededor Y es que estos búnkers aparecieron Justo en la actualización 12.3 del juego de Fortnite Y es que parece que en la actualización 12.40 Los bunkers empezaron a iluminarse De un color totalmente misterioso Y además bastante familiar Ya que ese color no es la primera vez que lo vemos dentro del juego ¿Quién sabe? ¿Creéis realmente que la máquina del Doomsday del rey Midas puede estar situada debajo De todos estos bunkers Así que imaginemos que El plan de Midas sale a la perfección Y logra contemplar Toda la energía debajo De esos bunkers para que posteriormente Esa energía se vea Reflejada en la isla a través de los bunkers Será esa la destrucción de la agencia Y la destrucción del mapa actual de Fortnite? Lógicamente sabemos que la agencia Va a estar totalmente destruida en este evento final y es que una filtración de dentro de los archivos del juego, así lo reveló. Así que ya sabéis chicos, para todos los que teníais alguna duda, la agencia va a ser totalmente destruida en este nuevo, en una nueva actualización muy, muy cercana. Quién sabe, quizás debamos esperar hasta el evento final para darnos cuentas de ello. Y es que al parecer chicos, como ya sabéis dentro del juego, también existen las cabinas telefónicas tan famosas en esta temporada. Unas cabinas las cuales si introduces a tu personaje dentro de una de ellas podrás ver como al instante tu personaje se transforma y se disfraza de ese cuad de esa ubicación en concreto. Pues bien, parece ser que para la temporada número 3 del juego de Fortnite esto todavía va a seguir dentro del juego pero con una mecánica un poquito diferente. Y es que parece ser que a partir de muy pronto podrían estar volviéndose de color azul. Y es que parece ser que vamos a poder ver estas cabinas en alguna parte del mapa de Fortnite Y podremos cambiar nuestra skin al completo en esa cabina en concreto Es decir, por si no lo habéis entendido, es muy sencillo Va a existir una nueva cabina telefónica en el mapa Donde el color que predeterminará esa cabina es el color azul En ese caso, si nos introducimos en esa cabina... Podremos escoger una nueva skin con la que acabar de jugar la partida ¿Qué os parece esa idea? Realmente la hemos encontrado dentro de los archivos del juego y creemos que es una idea bastante, bastante loca Vale chicos, ha llegado quizás el momento más importante de este vídeo ya que habéis entrado por ello y lo habéis visto al principio del vídeo Estoy seguro de que queréis ver los teasers nuevos de la temporada número 3 y que os los enseñe ahora mismo. Así que sin más dilataciones, quiero que veáis los teasers de la temporada 13 que ya han sido añadidos al juego y dentro de los propios archivos ocultos. Pues el primero de los teasers que encontramos para la temporada número 3 del juego de Fortnite de este capítulo 2 es una imagen que nos muestra miausculos al parecer en problemas. Miaúsculos con el agua casi a mitad del cuerpo y con dos manguitos a los lados de los brazos para poder sobrevivir lógicamente Este teaser nos muestra también abajo a la izquierda si os fijáis el logo de No Swear Insurance El segundo teaser de la temporada número 3 nos vuelve a mostrar otra vez el mapa inundado y esta vez nos muestra una casa flotante una casa flotante que realmente me recuerda a la isla flotante de Kevin el Cubo. ¿Podría estar volviendo algo semejante a eso dentro de esta temporada? Algo muy muy extraño está por llegar al juego muy pronto. Así que chicos, antes de pasar con el último, quiero deciros que gracias a todos por creer en la Neox Army. Y gracias a todos por confiar en mí, porque realmente llevamos muchísimos vídeos anunciando la inundación del mapa y muy poca gente ha confiado en ello. Finalmente, los teasers de la temporada número 3 nos muestran todos y cada uno de ellos la inundación del mapa que va a estar llegando muy pronto al juego. Ahora sí que sí, aquí tenéis el tercer y último teaser de la próxima temporada. Hasta ahora. No. Bro, nos enseña Un nuevo personaje Dentro del juego Los tiburones ¿Qué? ¿Va a haber tiburones dentro de las aguas Del juego de Fortnite? ¿Qué me estás contando, loco? ¡Qué miedo, tío! Comentan muchos filtradores Que vamos a tener un nuevo vehículo Acuático Y quizás podamos hasta Incluso sumergirnos en el agua con él Se trata del tiburón Código Dinox en la motherfucking tienda de Fortnite y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos y...